Hola, hola, buenas noches, vamos a iniciar transmisiones Estamos transmitiendo en vivo ya Vamos a meterle un filtrito Bueno, pues el filtrito se ve más o menos, ¿no? Vamos a ver otro filtrito Creo que se vea misterioso, un filtro misterioso ese como de televisión se ve misterioso. Se ve como un programa de televisión de misterio. Vamos a iniciar también transmisión para TikTok. Vamos a ver si aquí hay algún filtro. Eh, configuración, compartir, comentar, ajustes. No. No hay filtro, pero no lo ocupo no lo cubo para nada. Buenas noches a toda la gente que me está viendo en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Facebook, en YouTube. Están entrando recién, entonces, pues, eh, vamos, vamos a empezar esto. Un abrazo para, para Wendy, saludos allá en Instagram, ¿no es cierto? En TikTok, Wendy, ¿cómo estás? Saludos a José Pons. ...desde República Dominicana... ...nos están viendo... ...saludos... Oxla Castro... Elena de Troya... ...buenas noches Elena... ...¿cómo estás? ...saludos a Juan Molinas... Allá mi Flores que me ve en Facebook... ...quiero agradecerle a toda la gente de Facebook... ...que me apoya con sus estrellitas... ...qué buena onda ustedes... ...que me apoyen con esas estrellitas... ...mil, mil gracias... ...les mando un abrazote... ...y gracias por ese apoyo... ...también para la gente de YouTube... ...que me apoya con sus super chats... ...con las compartidas... ...con los comentarios... Mil, mil gracias con las suscripciones a todos mis patrones en Patreon. Mil gracias, mis hermanos, mil gracias por ese apoyo. Gracias por unirse a la comunidad. Eh, hemos estado interactuando en Patreon. Parece que todo va muy bien. Me siento muy cómodo haciendo contenido para Patreon. Y, y cada vez estamos siendo, haciendo transmisiones ahí solamente VIP. Transmisiones privadas para la gente de Patreon que que bien, me, me hace sentir mejor porque puedo decir lo que yo quiera y puedo presentarles lo que yo quiera, entonces eso me hace eh, sentirme muy bien. Ya no me estoy quedando callado y por pues, las cosas que no puedo decir aquí en la noche, las hablo eh, con, con la gente de Patreon. Un saludo para la gente de Instagram que siempre está ahí conmigo, que me apoya que de vez en cuando subo cosas a Instagram, pero siempre están ahí apoyándome, mil gracias chicos, ahí en Instagram, y en TikTok pues ya nos regresaron la cuenta, recuerden que estaba baneado por unos días, así que en cualquier, en cualquier momento me vuelven a banear, pero mientras tanto ya podemos hacer transmisiones. Para la gente que no sabe el título de este programa del día de hoy, pues... Salieron nuevos, nuevos temas del caso Devani, después de dos, dos semanas de completo silencio sobre este caso, de pronto sale el papá de Devani y comienza a soltar una serie de cosas que nos van a, a servir el día de hoy para comentar por qué pues el papá ah, quiere que hagan eco de algunas situaciones que han ocurrido, así que precisamente hoy vamos a tocar cada punto de lo que el papá de Devani nos dijo. Que son bastante interesantes, pensamos que ya lo sabemos todo del caso de Devani, cuando no, todavía hay muchas cosas que se ocultan, hay cosas que nada más sabe el papá de Devani. El día de hoy, jueves, estamos acostumbrados los jueves a que nos dieran la, la fiscalía nos diera un avance del caso de Devani, pero lleva dos, dos jueves que la fiscalía no hace mención de nada, todavía no se ha hecho la exhumación, pero el día de hoy jueves, el papá de Devani sí salió a decir varias cosas y eso es lo que vamos a revisar y analizar hoy, porque son cosas interesantes. Ya en la tarde ya hice una transmisión especial para la gente de Patreon, porque hay un tema en específico que está dentro de lo que el papá de Devani dijo hoy, pero no lo podía decir en la transmisión en vivo, porque iba a tener problemas. Entonces, además, porque tenía que hacer uso de algunas cosas que en vivo, así como lo estoy haciendo ahorita, no se me permitirían, no podría hacerlo. Y toda la gente de Patreon, pues, vio cómo analizamos algo con un material que luego les contaré. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, quiero empezar diciéndoles que el caso de Devani, como ustedes saben, en lo personal lo inicié cuando se empezó a involucrar las eh, tarotistas, las videntes y todo ese tipo de personas que también mencionaron que el fantasma de Devani había salido en unos videos, que psicofonías de Devani habían salido en otros videos. Fue ahí cuando me interesó porque entró a mi ramo de lo paranormal, del misterio, el tema de Devani, fue cuando comencé a hacer el video, mi primer video fue precisamente sobre esa conspiración que se tenía de la habitación 147, en eh, donde se supone a lo mejor Devani hubiera estado, ese fue mi primer video, y de ahí en adelante, no tenía la intención ni la idea de hacer videos, seguramente... Eh, Tampoco todos los compañeros que han estado haciendo los videos tenían la idea de que en este caso iba a dar mucho de qué hablar e iba a dar muchos beneficios para sus canales, tanto dinero como visitas. Y bueno, ya ustedes saben toda la historia, ya llevamos dos meses, el día de hoy se cumplen dos meses desde la desaparición de Devani, dos meses hablando de este tema. Paola, ¿sabes? Un abrazote dice, salúdame en idioma alien. ¡Ay, da ¡Alguien acá! <risas> Ahí está su saludo en idioma, en idioma alien. Mañana, mañana tenemos videos sobre esa mujer que habla eh, idioma alienígena y vamos a ver si algunos pueden hacer... Ese, ese idioma, a ver si lo empezamos a aprender, Yamil66 nos manda una superetiqueta de 3 dólares un abrazote por la superetiqueta. gracias Yamil 666, no, no, nada más era 66, Fabia Mejía nos manda 5 dólares, aquí estamos Armando apoyándote, acabo de ver la transmisión de Patreon no la pude ver en vivo por el trabajo no importa, pero ahí se puede ver para la gente de Patreon, se quedó guardada recuerden que la pueden ver los que son investigadores y los que son masters pues porque así son los paquetes que Patreon pues nos pone, ¿no? Yo que más quisiera que la pudiéramos ver todos, pero sí hay que hacerla privada porque hay cosas que me estarían eh, perjudicando. Por eso también es importante saber quién entra a verlas y que yo tenga un control de quiénes las personas que están viendo estas transmisiones porque me puedo meter yo en algunos problemas. Entonces, es mejor que tenga controlado eso. Alex Hernández, un saludo, gracias. Sí quiero saber qué onda con ese nuevo lenguaje, lenguaje dice Stensen. Mañana, jaja, está, o hacia de esta está lingüística Alien Oxlack. Oxlack, salúdame, carnal, dice Alex, ya. Eh, buenas noches, yo ya estaba practicando ese idioma, dice Lisette Martínez. Pues vámonos de lleno con el tema de lo sucedido el día de hoy el papá de Devani salió a una conferencia de prensa bueno, más bien a una rueda de prensa, eh, invitó a algunos medios y bueno, se... se... Eh, se de alguna forma, se sacó todo lo que traía y también cuando llegó seguramente a su casa, hizo otro video diciendo cosas similares, ¿por qué? porque el papá de Devani tiene mucho que decir después de dos semanas de que no había dicho nada el día de hoy salió con todo ¿saben qué? una cosa, se las voy a platicar durante el programa y quiero también su opinión pero me doy cuenta eh, estaba viendo la transmisión, de hecho grabé la transmisión y la subí a mi canal de YouTube la transmisión en vivo de la rueda de prensa que hizo el papá de Devani y me doy cuenta que en los comentarios muchas personas, muchas personas ya lo tachan de estar involucrado en el caso. ¿Cómo? No sé. De culparlo de lo que le sucedió a Devani, de decir que es falso, de decir que él miente. ¿Por qué? Pues por youtubers como nosotros, como yo. Bueno, no como yo, porque yo no he sido de esa bola de youtubers, pero por youtubers que han estado eh, señalando al papá, que han estado diciendo que él tiene la culpa, es decir, la gente es tan voluble, primero lo apoyan y después lo, lo critican, lo atacan, precisamente porque hay youtubers que generan muchas vistas y lanzan opiniones que la gente replica. También tiene mucho que ver la chica que salió en TikTok hablando mal del papá de Devani, diciendo que... Él no había adoptado solamente a Devani, que había adoptado a más niñas, que no se llamaba Mario, que tenía otro nombre, que también la mamá de Devani o no, no se llamaba tal, tal cual, no se llamaba Dolores y que también ella venía de, de Colombia y un montón de falsedades y cosas a, a, a, que no, no puedo entender de esta chica en TikTok. Y muchos canales le dieron la voz a esta chica, en sus canales YouTube pusieron, pues, estos fragmentos de video y obviamente la gente, a lo mejor, no alcanza a entender y se fue con la idea de que la chica dice la verdad. Entonces, ahora, eh, viendo la transmisión del papá, de todo lo que estaba diciendo frente a los medios, había muchas personas atacando al papá de Devani. Muchos comentarios tontos de esos de, se te dijo se te dijo que apoyaras a tal persona, tú no decidiste apoyarlos, tú hiciste apoyar a la fiscalía, el tal, ya saben quién, te lo advirtió y que tuvieras, eh, hubieras seguido con tal persona, pero decidiste darle la espalda, es decir, muchos seguidores de esa persona estaban atacando al papá de Devani. Pero bueno, vamos a empezar, hay, muchos, hay mucho tema, les voy a dar un resumen, se las voy a resumir completamente la, la rueda de prensa, es lo que les voy a resumir completamente, el mejor análisis de, ese, de esa resumida, el mejor análisis de esa eh, rueda de prensa y del video que dijo, que sacó el papá de Devani el día de hoy en su cuenta de YouTube. Hola Ox, ya hace falta el canto del ángel, saludos. Te voy a poner el canto del ángel solamente porque me lo eh, recordaste. Y para empezar bien este, esta transmisión, canto del ángel, vamos a escucharlo. Bueno, lamentablemente este era el canto de un ángel, pero ese ángel ya no está con nosotros. No se murió ni nada, pero para nosotros ya está muerto ese ángel. Así que se fue la última vez que pusimos ese canto de ese ángel porque para nosotros ya está muerto, o muerta, o como quieran decirle, ¿ok? Entonces, pues ahí está el canto del ángel, eh, se fue a que le cantaran otros angelitos, ahora no, no hace el canto del ángel, ahora angelitos o angelito le canta, y pues bueno, pues así son las cosas, Bien, vamos a ver la primera cuestión en el caso de Dani. Gracias, Leticia. Un abrazo por eso, 20 pesos Leticia, Doñita, sí, Doñita. Un abrazo a toda la legión de Doñitas. Vamos a empezar con el resumen. Hace 15 días, hace 15 días, realizaron una visita domiciliaria a la casa del de señor Mario, cosa que que no hicieron en un principio las autoridades que cuando empezaron a investigar el caso de Devani tenían que haber ido a la casa para revisar lo que tengan que revisar, tienen ellos ya un, una forma de hacerlo, ellos están entrenados o eh, saben qué hacer en estas situaciones, no lo hicieron. Después de un mes y tanto, eh, vienen a hacer, eh, o más, ya casi dos meses, vienen a hacer esta revisión en la casa de el señor Mario, el señor Mario se molestó precisamente por esta revisión en su casa, porque eh, una de las eh, mujeres que fue, que no sabe bien pues qué qué eh, nombramiento tiene, llamada Mónica Reyes, dice el papá de Devani que tomó fotos de la habitación de Devani de manera infragante, es decir, que fueron, me parece que fue un hombre, fue una mujer, fue, fue fotógrafos, no sé si fueron entre tres o cuatro personas, pero bueno, esta señorita Mónica, eh, en lugar de que las fotografías se tomaran con la cámara profesional que llevaban, porque así deben de ser las cosas, ella tomó como fotografías, como para ella o para mandarlas a, a alguien, tomó fotografías con su celular, de la habitación de Devani tomó fotografías de lo que había dentro de los cajones de Devani. por eso el papá se molestó, porque dice eh, que qué necesidad tenían de tomar las fotos así a escondidas, que él autorizó la entrada a estas personas y a la cámara eh, profesional pues, para que tomaran las fotos que quisieran, pero esta mujer tomó esas fotos con su celular y eso le pareció algo extraño, le pareció una falta de respeto, le, le pareció que estaban, eh, que está de alguna forma esta mujer busca hacer algo con esas fotos. Y también mencionó que para qué hacen eso después de un mes y medio, casi dos meses de ir a tomar fotografías a su casa y revisar todas las pertenencias de Devani, si ahí no sucedieron los hechos. Si Devani terminó en una cisterna, ¿qué tendría de relación lo que encuentren en su casa con que ella haya terminado en una cisterna en las condiciones que ya sabemos? Eh, este, esto podría ser, sí, debatible, porque a lo mejor si hay elementos, y ustedes me lo van a platicar en un ratito, voy a darles oportunidad de que me llamen por teléfono mientras vamos a revisar y déjenme resumírselas completamente para que ustedes entiendan ya lo sucedido el día de hoy. Vamos, ese es el primer punto de esta, esta Mónica, que no saben eh, qué nivel tenga o quién sea, pero Mónica Reyes, quien tomó las fotografías de manera fraganti eh, de, de la habitación de Devani y de algunas de las cosas de Devani. Otro punto fue que me señaló que le, de, le dañaron el peinador que le regalaron en sus 15 años y que era muy especial para Devani. Que en el afán de abrir uno de los cajones, se, se vino con todo y el, el peinador este y se pegó. Incluso esta mujer se pegó y, y dañó el mueble. Entonces era como ir a, a hacer su labor, pero no ir a destruir, ¿no? En, esta, en este caso, por forzar uno de los cajones, dañó el mueble completo. No sé si lo haya roto, haya roto el espejo o qué haya pasado, pero eh, estas personas pues hicieron ahí algo malo, y de alguna forma lastimaron o destruyeron quizá el espejo el peinador que era de Devani. Dice Conan García, el cajón tendría llave, quién sabe, quién se vino con todo, dice Lisette Martínez, la muchacha Mónica fue la que abrió el cajón, por lo que yo escuché del papá de Devani, y se le vino el mueble encima, y lo rompió, no dijo qué rompió, si se rompió de una pata, si se rompió del cajón, si se rompió del espejo, pero de que se rompió, se rompió, así que eso también fue lo que señaló el papá de Devani, enojado por la actitud y las cosas que estas personas fueron a hacer ese día a su casa. Vamos a ver otro punto. Hay muchas inconsistencias en las fotos que tomaron los de la SEMEFO, en el momento en que la encontraron los del gobierno federal, les hicieron muchos comentarios, estaba mal hecho, se van lanzando de muerte. Ok, vamos a pasar al punto de que menciona nuevamente el señor que es amenazado, amenazado de, de desvivir, que lo van a desvivir. Le preguntaron los reporteros quién lo amenazó y nuevamente dice, pues alguien que no da su nombre, alguien que quiere guardar la, la identidad, alguien secreto, oculto le han estado llamando al papá de Devani para amenazarlo de que no siga con la investigación. Eso, eso a mí no sé, eh, no sé, gente, no sé si, si sea verdad. Yo no quiero poner en duda nada de lo que diga el papá de Devani, porque él es la víctima también él es parte de los de las víctimas, el papá de Evan y no sé, decir mentiras sería estar promoviendo algo. Yo no sé si esta parte en donde el papá de Devani dice que es, es amenazado de, de que lo van a desvivir, si sea verdad o si lo hace para eh, poner a la fiscalía solamente en un camino porque si lo amenazan significaría que hay alguien detrás, significaría que Devani fue precisamente desvivida, que fue abusada y por eso es que podí, pudiera menzar, a mencionar que lo amenazan para que no siga con la investigación, para poner solamente un camino, el del feminicidio. Eh, sin embargo, no, no, no pongo en duda su palabra. A mí me parece que si yo fuera autoridad, al menos esa parte la cuestionaría. La tendría como en, a ver si, si esto es verdad o es falso. No sé, a lo mejor pondría un identificador de llamadas, una grabadora en su teléfono, algo que pudiera demostrar que efectivamente lo están amenazando y poder rastrear la llamada de dónde sale y quiénes son quien los está amenazando, porque si lo amenazan y se rastrea la llamada, tendríamos ya a personas señaladas ya como sospechosos, pero el papá solamente dice que lo amenazan, yo ya hubiera ido con la fiscalía a decir, pónganme una grabadora, algo, para que cuando llamen y me amenacen, se quede grabado. Eso es lo que yo haría. Pero bueno, se queda, se queda en un dicho nada más del Señor, que lo están amenazando de desvivirlo. <tose> dice, pues para mí es autodefensa, todo el comportamiento de don Mario, autodefensa. <tose> Gracias a César, un abrazo hasta Bolivia. Ojalá no le pase lo mismo que a Maricela Escobar. Eh, Penélope, Penélope me dice que qué inocente soy. <tose> Penélope recuerda que en mi canal debo de ser objetivo, como en todos los casos que he realizado, debo de ser neutral, debo de poner en duda las situaciones, porque así lo he hecho durante todos estos años, con todos los casos que he demostrado la verdad, que he resuelto y demás, que son casos eh, en su mayoría paranormales, pero también he tenido algunos casos sociales. Entonces, Penélope, si yo le creo al papá de Devani, todo lo que dice, no sería un investigador, no sería alguien que está buscando la verdad, sino me dejaría llevar como todos ustedes o como muchos de ustedes, y creo que hay, que hay que poner en duda muchas cosas para ver qué pasa, solamente ser neutral. Aquí estoy diciendo que el papá de Devani mencionó eso, eh, es algo en lo que yo pongo en duda, o más bien no pongo en duda, sino algo en lo que debo ser neutral para saber si es cierto o si es falso, eso me queda ahí como un pendiente, pero el papá de Devani dice que lo amenazan, es la segunda o tercera vez que lo menciona, y ya le hubieran puesto un comunicador ahí, algo para que pudieran grabar esas llamadas, o esos mensajes, o lo que fuera, y poder rastrear a esas personas, creo que ahí podríamos encontrar una verdadera pista, sin embargo no lo han hecho, el papá de Evany no ha pedido que se graben esas llamadas, y ahí tendríamos eh, un, un sospechoso, pero no lo han hecho, qué raro, por eso es que yo tengo duda, porque no lo han hecho, si el papá ya les hubiera dicho, por favor rastreen estas llamadas, tendríamos algo interesante. Eh, vamos a ver qué más tenemos. Dice... Eh, Los de la Fiscalía no declararon el día de hoy nada, porque no tienen nada nuevo que declarar. La Fiscalía no ha hecho nada nuevo. Eh, ellos se quedaron en que iban a exhumar el, el cuerpo. No dijeron cuándo, ya van dos semanas, no se ha exhumado. El papá mencionó que en estos días podría ser la exhumación pero por eso la Fiscalía no ha mencionado nada absolutamente nuevo sobre el caso de Baní, no, nada nuevo, las investigaciones, que las cámaras, que los minutos faltantes, que los sospechosos, que lo que ocurrió en la quinta, que nada de eso, no hay nada nuevo, nada absolutamente nada nuevo, por eso la Fiscalía no ha salido a declarar durante dos semanas, estarán buscando que este caso se apague, es lo que muchos piensan, que puede suceder así y es lo que yo creo también que la Fiscalía no, no va más allá y nos está dando largas también para que se vaya poco a poco perdiendo el interés de este caso. Siento que, que tienen todo el tiempo que si quisieran hacer de verdad una investigación eh, fructífera ya lo hubieran hecho en, en días, en todos estos días que han pasado y parece que en realidad no han movido nada, simplemente no han hecho nada. Por eso no tiene nada nuevo que presentar. Eh, tampoco nos lo tienen que presentar a nosotros, nosotros no somos nadie, somos solamente ciudadanos que queremos justicia para Devani y se lo deberían de presentar al papá, si hay nueva información, pero al parecer, como dijo el papá, no hay nada nuevo. Esto nos hace pensar que quizá quieran calmar las aguas y que el, el caso se nos vaya... Es, eh, perdiendo el interés como el de Yolanda. El caso de Yolanda, di, dieron el veredicto y se acabó. Y ahora sí, a, a, a hacer que, que nadie tenga interés en el caso de Yolanda. El papá de Yolanda todavía pide que sigan, eh, que sigamos hablando de su caso, que se investigue más, que eso no fue una auto, auto pero parece que en este caso sí, las autoridades lograron su cometido calmar las aguas y que todos se empiecen a olvidar del caso de Yolanda, lamentablemente. Vamos a ver qué más tenemos aquí de la, de la resumida del día de hoy. Eh, que en esta semana se tiene que decir cuándo se realizará la exhumación. Eh, y que bueno, que un día antes de que se haga la exhumación, el papá de Devani eh, pide a todos que pongamos una vela, para que de alguna forma le pidamos perdón a su hija, o, o, o sienta que estamos con ella, y una, una, un, un dato interesante de la exhumación que se le va a realizar a Devani, y es que el día de hoy estaba viendo cómo fue enterrada, hoy ah, me aventé el video de, del sepelio de Devani, y bueno, vi cómo bajaron la caja, si no lo han visto se los cuento, bajan la caja, ponen tablas, son tres metros seguramente, como, como está estipulado, tres metros, ponen la caja, ponen tablas encima de la caja, y después de poner las, las tablas, ponen una malla, ya que pusieron una malla metálica, le vaciaron cemento, es decir, a un metro de donde está, estamos a tres metros, al, al primer metro, de abajo para arriba, hay una capa, una losa de cemento. Entonces estoy pensando, y también es como que el papá de Evany lo hizo ver, de que no se ha hecho ninguna exhumación desde hace años en Nuevo León, y que al parecer la gente que va a hacer la exhumación no sabe hacer exhumaciones para que no se, para que no se pierda información, ni cómo la van a realizar esa exhumación, para empezar es lo que les digo, van a tener que quitar dos metros de tierra, que eso, pues eso es normal, eso es fácil, pero después, quitar esa losa que pusieron encima del, del ataúd de Devani, pues yo no sé si lo tengan que romper con mazos pero eso afectaría la caja, eso afectaría al cuerpo, no sé cómo la vayan a sacar, no sé cómo sea una exhumación, con qué elementos lo hagan y con qué detalle lo vayan haciendo, pero eh, a mí me parece que no solamente es quitar tierra y sacar la caja y listo, no, es quitar la tierra, destruir una losa de cemento con malla y después quitar las tablas y al final sacar el, el ataúd de Devani, eh, dice, quita, quita, nos mandó 50 pesos. dice, saludos, Sox, la fiscalía solo está dejando pasar tiempo para que se olvide el caso, espero que el papá no se rinda y la gente siga apoyando a difundir, el, el caso no se nos va a ir de la mente, ¿eh? yo todos, todos queremos que se, que se resuelva, que se haga justicia, todos queremos eso, no se nos va a olvidar, entonces, vamos a estar pendientes seguramente de lo que suceda. Pero sí va a bajar el interés de un porcentaje, sí va a bajar bastante. Poco a poco, si la fiscalía quiere hacer eso, lo va a lograr. Pero de a poco a poco a poco, se pueden ir hasta, hasta un año si quieren. El chiste es terminar con este caso y que la fiscalía quede limpia. O sea, eso pueden hacer. Ahora, yo no entiendo si alguien aquí me gustaría llamarle a algún forense, a, a alguien que sepa de exhumaciones, a alguien que sepa de qué diferencia hay entre ver todos los videos, fotografías y descripciones que se realizaron en dos autopsias, a sacar el cuerpo. Yo, yo siento, yo soy ignorante en esto, pero no sé, el cuerpo yo creo que está ya completamente en descomposición, ¿no? yo creo que ya no hay elementos para... o información para poder recabar nuevos datos y que se sepa si ella murió de una caída o murió de que alguien la desvivió. Yo no sé, soy muy ignorante en eso, pero eh, yo no sé qué vayan a buscar en esa exhumación. No sé qué vayan a buscar. Lo único que me puede... puedo pensar es que las fotografías de los golpes se pueden, eh, pueden checar si las corresponden a ese cuerpo y solamente eso, solamente eso, checar si las fotografías o videos del golpe, de los golpes que tiene eh, coinciden con el cuerpo que está enterrado y eso sería todo, porque yo no creo que haya nada de información ya en un cuerpo que tiene pues ya muchos días de, de estar sin vida. Dice, si hasta por chat, no sé si te has fijado, que no mencionan ya su nombre con otro YouTube. Eh, sí, yo mismo, ahora, mi, ahora mismo yo hice la transmisión y le puse de título el caso de De-Bani, como muchos lo hacen, porque está ya restringido De-Bani, no se monetiza, le ponen eh, límite de edad, por ejemplo, restricción de edad, o, fin, o me lo quitan. Me han pasado la, las tres cosas. Me desmonetizan, restricciones de edad o definitivamente me quitan los videos cuando siempre pongo eh, Devani. Pero eh, yo no sé si, si lo estén haciendo de esa forma o sea porque muchos nos hemos lucrado del caso. Ya no sé si sea para ocultar la verdad o porque nos estemos lucrando del caso. Dice Brendan... Brenduin, depende del embalsam embalsamamiento, ¿a veces dura mucho el cuerpo antes de descomponerse? Brendwin. ok, ¿se quedan como tipo, como estas momias? ¿Se seca la piel y eso? ¿O, ¿O cómo es que quedan? Porque no sé, siento que si se descompone es como que los gusanos, porque siempre he tenido la idea de que los gusanos nos van a comer y que terminamos en puros huesos. Entonces, yo no sé cómo queden los cuerpos, depende del embalsamamiento, y no sé cómo sea un embalsamamiento tampoco. Ahí sí estoy muy, muy perdido. Dice Alfredo García: el señor vio moretones, él asume que fueron golpes, pero el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. Eh, yo creo que ya no tendría caso, dice: soy el jajas, allá en TikTok. Qué triste tener que exhumarla solo porque la fiscalía no hizo su trabajo desde el principio. Algo que yo vi en la rueda de prensa del día de hoy y en el video que subió el papá de Devani es que mencionó muchas veces que a Devani la habían desvivido. A Devani la desvivieron. Obviamente en la palabra correcta no lo puedo decir porque YouTube, ¿no? Pero el papá mencionó y con toda seguridad a Devani la desvivieron, a Devani la desvivieron y a Devani la desvivieron. Para el papá no hay otra opción para el papá no hay otra historia más que alguien la desvivió y yo no sé si eso al final sea correcto nuevamente no me tachen de que estoy dudando no me no piensen que soy malo pero y si y si sucedió de otra forma o sea porque puede haber muchas formas pero el señor está completamente seguro de que Devani fue desvivida. La fiscalía está segura o eh, al menos lo que, ella, lo que la fiscalía dijo es que Devani cayó sola. Ahorita platicamos más sobre eso, platicamos más sobre eso, pero el, el señor está completamente seguro de que está desvivida. De que, está, de que la desvivieron, perdón, de que la desvivieron. Eh, dice aquí... Eh, el, no tiene sospechosos aún la fiscalía. La fiscalía exactamente no tiene ni un sospechoso hasta el momento. Mencionó que había doscientas treinta eh, y tantas declaraciones, doscientas treinta y tantas declaraciones tiene según la fiscalía en estos documentos eh, y que dentro de esos treinta y tantas declaraciones no tiene ni un solo sospechoso. La fiscalía no tiene ni un solo sospechoso. Le preguntaron al papá de Devani porque él menciona que a la par, a la par de esta nueva mm, documentación que se está realizando y que se va a determinar con la exhumación de su hija, él a la par está llevando la misma documentación, es decir, la fiscalía está haciendo esto nuevamente hasta la exhumación y finalmente el resultado de, de la misma con las autopsias. Y el papá está haciendo lo mismo, le preguntaron quién lo está apoyando y mencionó que personas del gobierno federal, es decir, el papá está haciendo la misma documentación a la par que la fiscalía. Esto también me causa algo porque estoy pensando que si la fiscalía ya homologa las, eh, las autopsias con la investigación que hagan con la exhumación y tengan un resultado y no sea lo que el papá piensa, va a haber otra vez un conflicto igual, el mismo, de yo hice mi trabajo, este es el resultado, y el papá dirá, yo también hice el mismo trabajo y mi resultado es diferente. Entonces nuevamente habrá un choque. Nuevamente estaremos viviendo lo mismito que con las autopsias. Ahora viviríamos lo mismito con las exhumaciones. ¿Por qué? Porque el papá, está buscando un culpable porque todos nosotros estamos buscando un culpable y porque la fiscalía está buscando cerrar completamente eh, el caso entonces ahí está chocando y chocando y chocando este tema por eso no se termina porque la fiscalía no tiene ningún sospechoso y el papá de Devani por ejemplo le preguntaron que si en su investigación eh, tiene, ahorita pongo tu, tu comentario, que si el papá tiene sospechosos, y dice que sí, el papá dice que sí tiene sospechosos, le preguntaron cuáles son esos sospechosos, y él no quiso dar nombres, le preguntó a otro reportero, ¿son hombres o son mujeres? y el papá eh, mencionó que ambos, entonces, creo que me queda claro, el papá como a muchos en internet, eh, tienen como sospechosos al del Didi y a las amigas, me parece que el papá está yéndose por ese lado, en donde los sospechosos serían el, el del Didi, las amigas y quizá también algunos de la, de la finca donde fue la fiesta, yo creo que esos son los que el papá se refiere a que son sospechosos. Eh, dice, Jit eh, dice, hola Oxlack. deberías contactar a un médico forense de Chihuahua que patentó un sistema de rehidratación re de cuerpos, esto para regenerar tejidos y facilitar tanto el reconocimiento de cuerpo como elaboración de necropsias. Ese forense le ofreció a don Mario rehidratar el cuerpo de Deb para poder realizar una mejor labor en el siguiente estudio del cuerpo. ¿Sabes qué, Jit? Es que todo lo que se haga, todo lo que se haga va a terminar en lo mismo, en que la fiscalía mencione que fue un accidente y en que el papá mencione que fue un desvivimiento se haga lo que se haga, al papá como lo escuché el día de hoy no lo van a convencer de que sea un accidente, ni a miles ni a millones de personas en internet y en México y en otros países la van a convencer de que ella se haya caído sola, para el papá y para millones de personas hay un culpable y lo quiere sacar de algún lado, para la fiscalía nadie es sospechoso y no va a sacar a nadie de ningún lado. ¿En qué va a terminar el caso? En dos, en dos formas. Número uno, en que la Fiscalía se alargue tanto el tiempo para que se nos olvide el caso y den carpetazo y se acabó. No se resuelva el caso, se quede así. O en que estén de acuerdo el papá de Evan y la Fiscalía en que fue un desbebimiento... Y como la Fiscalía no encuentra sospechosos, al final quizá le pongan un, un chivo expiatorio, que digan, ah, él ya confesó. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Incluso hay una película que se llama eh, Presunto Culpable, en donde a una persona, los, eh, estos judiciales, van por la calle, ven a, a, un, a una persona que está parada, lo suben al auto, lo madrean, y le, lo hacen que confiesen que él fue el culpable de algo. Y fue tanto, tanto, tanto, hasta que lo aceptó. En el caso de Devani, sí, sigue insistiendo, si sigue, seguimos insistiendo, si el papá sigue insistiendo, y si la autoridad dice, vamos a darle por finalizado el asunto, pudieran hacer esas porquerías. Sacar un chivo expiatorio, torturarlo hasta que diga que él fue, y se acabó el caso. ¿Y saben qué es lo peor? Que quizá nos, nos, tenga, nos pongan a nosotros ya tranquilos, es decir, ah, bueno, ya lo agarraron. O, a, o al papá también decirle, ok, ya tenemos a, a quien lo hizo. Ya ven el, el conflicto que hay en, en, este, en este caso. Ese es el conflicto que hay. Déjenme ver qué más tenemos de, del, del resumen del día de hoy. <coughs> Ok, vamos con el punto en donde dice el papá de Devani que los youtubers, que hubo youtubers que filtraron información de la carpeta de investigación y que piensa denunciarlos y que también a todos aquellos que mientan que los va a denunciar también para que se presenten ante la fiscalía y... Eh, Afirmen lo que dicen en los videos de YouTube. A mí me parece una muy buena medida. Ojalá el Señor lo haga, porque no les fue voy... esta esta parte fue la que les hice el en vivo a los de Patreon. Por eso no se las puedo de decir tan detalladamente, ni decir quiénes son esos YouTubers, ni cuál fue la situación, ni cuál fue la información filtrada. Todo eso se los dije a los de Patreon. Está en la transmisión de Patreon. Ahí la pueden ver los que son de Patreon y los que se vayan a, a suscribir, pues ahí la pueden ver. ¿Por qué? Porque no la puedo decir acá. Los de Patreon saben por qué. Les dije muy claramente el por qué no podía decirlo esta noche y, y lo vieron ellos mismos, el por qué no podría. Es simplemente para resguardarme y para resguardar mis cuentas. Pero sí dije, ¿quién dio la información cuál fue esa información, no sabemos de dónde sacó esa información, son documentos oficiales, los revisamos y revisamos declaraciones precisamente de ese caso, declaraciones que han, eh, que han, que han hecho con eso algo tendencioso, amarillista, sensacionalista, y que bueno, que esa información si es parte de, de un documento de la carpeta de investigación, son tres hojas las que se filtraron, tres hojas que tienen su poder ese youtuber que, que ya les mencioné, y me mencionaron también que otros ya también lo sacaron, esa información y esas hojas de declaraciones fue seguramente que se filtró de la fiscalía, para alguien, alguien que pagó por eso, seguramente para tener una exclusiva o algo, porque mencionaba a esta persona que tenía estos documentos que eran de dominio público, pero que curiosamente nadie los había tomado, nadie ha hablado de esos documentos que son de dominio público, pues que él, pues, él es el primero que los, que los presenta. Esa, esa información es la que está filtrada, es una hoja de declaraciones, es donde el papá de Devani seguramente ya vio que la expusieron y es por eso que se molestó y es por eso que tanto en la conferencia o rueda de prensa del día de hoy como en su canal de YouTube mencionó que a esos youtubers que habían filtrado la información de la carpeta de investigación, pues quería denunciarlos y a otros que estaban diciendo mentiras, en este caso, en este caso, yo no he filtrado información de la carpeta de investigación, por ahí yo estoy libre, y que he dicho mentiras, pues la verdad no, creo que no he dicho mentiras, entonces, eh, eh, me parece buena idea que el papá haga algo, porque hay personas tan desagradables y asquerosas, como el defensor de la verdad, por Dios santo, ¿han visto ese canal? Yo conozco al Nopal Times, pero me pasa lo mismo con toda la gente que, que tengo problemas. No puedo seguirles sus porquerías, no puedo hacerme de la vista gorda, no puedo dejar que hagan sus charlatanerías. Y como somos amigos, no decir nada, por eso me gano enemistades, por eso la gente tengo conflictos con varios porque de pronto nos hablamos, somos amigos y todo, pero cuando empiezan a hacer porquerías, yo no me puedo quedar callado o hacerme de la vista gorda. Mejor les dejo de hablar. Y precisamente en el caso de Nopal Times, eh, conozco a la persona responsable del Nopal Times. Siempre se ha portado bien conmigo, siempre, siempre se portó bien conmigo. Pero ahora que están estos achichincles por decirle así, estos como presentadores y que dicen cada porquería, cada falsedad es algo terrible, este este hombre del justiciero de la verdad no quiero ni mencionar nada de su aspecto físico, pero algo malo nos pasa cuando somos así de puercos con la información. yo creo que el papá, si yo estoy eh, molesto por los títulos, estoy molesto por los videos, estoy molesto por la desinformación, por las mentiras y por todo esto que presentan estos canales, eh, imagínense el papá, imagínense el papá. a un título que decía, eh, el papá no sé qué... Eh, inmiscuido, el, el, el jaguar ensangrentado, son cosas que sacan de contexto, estos canales y otros canales más grandes, sacan de contexto, para qué, para seguir envolviendo el chisme, seguir con el chisme, seguir con la tendencia de, me hago otro video de y otro video de Devani, yo hago lo mismo, yo hago lo mismo, mañana voy a ver qué video me hago de Devani, pero no puedo ser tan asqueroso y puerco. Sí soy asqueroso y puerco, pero tengo un límite. Estos exageran de verdad. Yo no me voy a deslindar de que yo no hago cosas malas, de que yo no me lucro. Ya saben que yo sí me lucro, que yo sí lo acepto pero cuando veo esas cosas tan asquerosas, yo, yo le puse en el grupo de Patreon, es que ahora en Patreon, ah, como son mis patrones, pues ahora publico todas mis cosas ahí, les puse tres capturas de pantalla de videos que tenían unos títulos asquerosos, asquerosos, y poco a poco el día de hoy me fui enfadando por eso, Pablo Orochi Martínez mandó 100 pesotes, dice, estoy de acuerdo contigo Ox, desviarán la atención con un archivo con un chivo expiatorio, y dejarán de mostrar pruebas para permitirle a la gente usar el factor tiempo para olvidar el caso. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser, puede ser eso, que la fiscalía lo haga de nuevo. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? O sea, ¿cuántas veces no nos han visto la cara todos estos gobiernos, todas estas autoridades? ¿Cuántas veces no? Todo el tiempo. Ellos son los del poder. Ellos son las autoridades a menos de que nosotros los vayamos y los saquemos de sus oficinas, los linchemos, creo que ya me pueden, por eso yo puedo ir ya preso, no, voy a repetir, los hinchemos, dije que los hinchemos. pongan atención bien, los saquemos de sus oficinas y los hinchemos de tantas, eh, de tantas pedidas de justicia, pues quizá hagan algo, pero si no, no, ¿eh? ellos son los que tienen el poder y la justicia en sus manos, nosotros los hemos puesto ahí, así que a menos de que los saquemos y los hinchemos, hinchemos es como llenarles, eh, llenarles el, el buche de piedritas, si no saben qué es llenarle el buche de piedritas, es como molestarlos, molestarlos, molestarlos hasta que nos hagan caso, eso quise decir, hincharlos, por favor, no vayan a malinterpretar nada, que los hinchemos de besos, por ejemplo, exacto, que los llenemos de besos, que los hinchemos, que los hagamos sentir tanto amor, que, que digan, ah, ya, bueno, aceptamos, vamos a, a trabajar en el caso y vamos a decir la verdad. Por favor, si no me estoy metiendo en problemas, ¿y, y qué hacemos? Déjenme ver qué más tenemos por acá. Eh, ok. Los youtubers que han sacado esa información... Esas tres páginas, no sabemos de dónde las sacaron. Si alguien aquí en la audiencia tiene, porque dijo, dijo este youtuber, este dominio público, está para cualquiera. Yo nada más he visto que él lo ha presentado. Si alguien aquí que está siguiendo el caso de Devani desde el principio sabe dónde conseguir esos archivos, esas tres páginas que han sido filtradas, de los documentos de la investigación del caso de Deoni dígamelo por favor me gustaría tenerlas a la mano para poder leerlas en, en, en forma no como lo hizo esta persona que tomó pedacitos de diferentes áreas para crearse una historia me gustaría tener esas hojas no las daría a conocer pero al menos si son de dominio público al menos leería bien todo y les podría contar el chisme sin presentárselos. Yo creo que eso podría ser. Si alguien tiene esa información, mándenmela a mi WhatsApp. Vamos a ver qué más tenemos acá. Eh, faltan los videos. Faltan los videos donde siguen faltando los famosos videos que debería tener eh, Oruga Tools. Que es en el lapso... De Alcosa al motel. Ese caminito de no sé cuántos minutos serán, tres minutos, eh, no sé cuántos minutos sean, pero de recorrido el que hizo Devani, las cámaras de Alcosa, una pudo haber captado es, ese tramo, y las cámaras de Orugatul se llama, creo que el, el, otro, el otro negocio que está ahí y que nunca dio ningún video. Y que según no hay ninguna cámara, cuando ya vimos que efectivamente en Oruga Tools había cámaras, pero las quitaron, es decir, esos minutos siguen perdidos. La fiscalía no los tiene, nadie los ha dado y no se ve el paso de Devani de Alcosa al motel. Simplemente se ve, desaparece en la última toma de Alcosa y aparece en la primer toma del motel corriendo hacia el interior del hotel, eso es lo que tenemos de videos de Devani, no tenemos el intermedio, ese camino en donde pasó frente a OrgaTools y donde pasó frente a la calle de terracería, eso es lo que falta de videos que no se han dado a conocer, vamos a ver qué más tenemos, ok, que también las autoridades según son los mismos dueños, yo no sé Beatriz, si son los mismos dueños de Oruga Tools, eh, pero dijeron que no había cámaras, y cuando fueron a revisar efectivamente no había cámaras, pero si nosotros nos metemos a Google Maps, y nos posicionamos en ese lugar, y vemos la fecha, las fechas que tienen, que es de, del 2021, las últimas fechas, las últimas fechas que, que es... La actualización de Oruga Tools y de Alcosa, de todo eso, es de 2021. Se pueden ver cámaras de seguridad ahí, al menos tres cámaras. Ahí tenemos las fotografías de las cámaras que están dentro de Oruga Tools, según Google Maps, pero al suceder esto, quizá las quitaron. No sabemos, pero se supone que ahí no había cámaras. Bien, vamos a ver qué tenemos acá. Ok, que a los familiares, que las autoridades están entrevistando a los familiares de don Mario, que eso les dice que para qué, por eso está enojado también don Mario, para qué están entrevistando a sus familiares y que las entrevistas son así, que llegan estos agentes y, y dicen, pues platícame de Demani y que él, él se enoja precisamente por eso. ¿Cómo? ¿Qué quieres que te platique de Devani? Tú hazme las preguntas y yo te contesto. No sé por qué tienen que ir con cada familiar y decirle, platícame de Devani. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando en esas charlas? ¿Qué están buscando dentro de la habitación de Devani? Mencionó don Mario que eh, cuando fueron a la habitación de Devani, que, que uno de ellos estaba buscando libretas, para checar las letras, para checar la escritura de Devani. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de buscar las, eh, la escritura de Devani? Si en toda eh, la investigación no hay nada que Devani haya dejado escrito. Pero estaba muy insistente en encontrar las libretas de donde Devani tenía escritura. Y que incluso le dijo, llévatelas todas llévense todas las pinturas de mi hija, todos los accesorios de mi hija, llévense todo, pero no entiendo para qué demonios quieren eso, en qué está ayudando a la investigación, qué es lo que está buscando la autoridad, van a poner algo como lo que hicieron a Yolanda, para cerrar el caso, lo van a cerrar como con Yolanda, eso sería en verdad extremo, sería la peor mentada de madre de la historia, si hace la fiscalía eso, lo mismo que con Yolanda. Sería la peor mentada de madre del mundo, de la historia. ¿Por qué estarán buscando la escritura de Devani? ¿Para qué están buscando en sus familiares que les hablen de Devani? ¿Qué ganan con eso? Si fue un, eh, un abuso, deben de buscar a, a, al abusador, ¿no? Eso es lo que no entiende el papá de Devani. Es lo que señala el papá de Devani. Quiero que quede muy claro que la Fiscalía está buscando cosas que no entiende porque no se está dedicando a buscar eh, sospechosos. Eso queda claro. La Fiscalía no está buscando sospechosos. Pero en el, los documentos y la investigación que está haciendo el papá de Devani, él sí está buscando sospechosos. Por eso les digo que al final, al final... Lo que se presente de la Fiscalía, quizá si no concuerda con lo del papá, va a haber nuevamente este choque y va a pasar exactamente lo mismo, más tiempo, más tiempo y más tiempo, porque no van a terminar por coincidir ni la Fiscalía ni lo que dice el papá. Y si, y si coinciden, pues ahí están los remedios, el caso sin responder o el chivo expiatorio. Ahí alguien va a tener que pagar los platos rotos. Depende, todo depende de la fiscalía, de qué lado se va a poner. No de cuál lado es la verdad, no de qué lado sucedieron los hechos, sino de cuál lado se quiere poner para acortar tiempos, para acortar este, recursos, tiempo y demás. ¿Saben? La fiscalía simplemente quiere darle el cortón a, este, a esta situación. No se lo ha dado porque el, el tema se volvió súper viral. Eh, ok, y para finalizar, que el papá sigue estando en confianza con las autoridades del gobierno federal. El papá de Devani, eh, me parece curioso, fíjense otra, otra cosa, me parece aquí, que el papá de Devani pide las cabezas de la, de la fiscalía, de quien está trabajando en eso, de los anteriores, de los nuevos, de la fiscal, pide la cabeza de todos de la fiscalía. Pero le tiene mucha confianza al gobierno federal, y ya habla muy bien de López Obrador, se escucha cómo le cambia la voz, le cambia el ánimo, cuando dice, el, el presidente, el señor presidente vino, el señor presidente dijo, eh, ahí se nota cómo el papá de Iván le tiene confianza al gobierno federal, y siente que lo está ayudando y que van a solucionar el caso porque el presidente está con él y que tiene que mocharle la cabeza a todos los de la fiscalía. Yo no sé, yo no sé el papá de Dani, pero yo no tendría ni confianza en el gobierno federal tampoco, ni a mi abuelito López Obrador, ni porque es mi abuelito, ni porque es mi abuelito, lo quiero mucho. Estuve con él eh, 16 años de campaña, más cuando me trataba de chiquito y llegaba con regalos a la casa de, de Santa Claus y todo eso, hasta el momento, no porque sea el presidente y sea mi abuelito, yo le voy a hacer caso, ¿no? Le, le aconsejo al papá de, de Devani que, señor, lamentablemente usted está en una situación en donde los gobiernos, en donde los poderes, no les interesamos. Como sociedad, solo les interesamos para sus votos, para sus likes, para su generar dinero, pero nuestros problemas no. Entonces, pues esa es la situación. <coughs> ¿Por, ¿por qué desconfiaría de Obrador? Eh, o sea, no, no es que el López Obrador diga, ñaca, ñaca, confía en mí! Yo soy uno de los que está ocultando este, este acto brutal de feminicidio. No, no. Sino porque el señor López Obrador tendrá muchos asuntos, millones de asuntos, cada ciudadano mexicano es un asunto. Entonces, pues, él dice pues le corresponde al gobierno de Nuevo León. Yo le echo la mano ahí con unos agentes federales que, que se pongan a vigilar, que estén con el papá, que le ayuden, pero de ahí a, que el, a el que el presidente vaya y que los agarre de los huevos y les diga, a ver, ya díganme la verdad, no lo va a hacer porque eso no le corresponde, le corresponde al gobierno de Nuevo León. Y el gobierno de Nuevo León está ahí, Samuel, que es el que le corresponde, eh, decir las cosas, pero al parecer y yo no estoy, yo en mi ignorancia no sabía que la fiscalía parece que es autónoma yo no sé si alguien aquí sabe de esto, me parece que la fiscalía es autónoma, y si la fiscalía es autónoma, pues ya se chingó todo esto porque los únicos que tuvieran el poder para hacer lo que se tiene que hacer es la fiscalía si es autónoma, ya se chingó todo ni López Obrador, ni los federales, ni el gobierno de Samuel, nadie, porque si es autónoma la fiscalía, ellos son los que deciden qué chingas hacer y se acabó. A Samuel eh, hace unos días le estaban reclamando porque no había electricidad, le estaban reclamando porque no hay agua. ¿Y qué dijo? Eso a mí no me compete, le compete a la de electricidad, a la Secretaría de Electricidad. A, con agua o, o quien tenga vínculo con, con lo del agua pues yo soy solamente el gobernador casi casi dijo yo soy el gobernador estas instituciones son independientes a ellos exíjale entonces ¿qué, para qué chingas sirven para qué chingas sirven si son autónomos si se manejan solos si no les puedes decir nada si aunque tú eres la autoridad en realidad ellos son los que tienen que recibir las mentadas de madre porque así lo dijo Samuel entonces les repito si la fiscalía es autónoma señor padre de Devani pues yo creo que esto va para largo ahora no quiero que me lo tomen a mal no quiero que se enojen conmigo no quiero que me digan, por eso me voy a desuscribir de Patreon. Les voy a hacer una simple pregunta, gente, que es muy válida. Una simple pregunta. ¿Hay posibilidad de que Devani se haya caído sola dentro de su pensamiento, de su lógica, de su conocimiento? ¿Cabe la posibilidad de que Devani... ¿Se cayó sola como muestran las cámaras del motel? ¿O no? Aquí, por ejemplo, dijo Fab, obvio no. Eh, Patricia dice no. Aida dice no. Nancy dice no. Jonathan dice no. ¿Entienden? ¿Entienden? Todos dicen no. Devani no se cayó sola en la cisterna. Sí hay un video del motel donde entra corriendo... Si hay un video del restaurante donde se ve que se mete a esconder como atrás del restaurante y después corre por la, por la barda en donde están las cisternas, sí están esos videos, pero no hay posibilidad de que se haya caído sola. Todos aquí dicen que hay un desvividor. Bueno, eso es a lo que se enfrenta la fiscalía. Eso es exactamente a lo que se enfrenta la fiscalía la fiscalía tiene que buscar un desvividor, que sea el que haya cometido el acto, sin embargo, no lo está buscando, como dijo el papá de Devani, no lo está buscando, están buscando cosas de Devani, como su escritura o cosas que hacía Devani, pero no están buscando un sospechoso, en la investigación que lleva el papá, tiene sospechosos, ya se los repito, tienen sospechosos. No pueden decir sus nombres, pero parece que son hombres y mujeres. Entonces el papá de Devani va por, eh, por las personas, las últimas personas que estuvieron con Devani. Porque no puede acusar al tal Jaguar, por ejemplo. Porque el tal Jaguar no aparece en los videos. Porque el tal Jaguar no aparece en declaraciones. En estas declaraciones filtradas, por ejemplo, no aparece tal Jaguar. Y si hay otras declaraciones que no se han filtrado y son testimonios y no aparece el tal jaguar, entonces por eso el papá de Bani quizá no lo toma en cuenta, o quizás sí lo esté tomando en cuenta. Ya no sabemos. El papá de evany se está guardando muchas cosas. Yo siento que si mejor las dijera, pues eh, eh, se haría más presión de cada uno de nosotros, ¿no? Si diría, yo, papá de Bani creo que el jaguar tiene algo que ver, creo que tendríamos a, eh, presión para decir, ¿sabes qué? El papá de Evan, y si duda de ti, es por algo, y entonces así, venga, vamos a que declares en la, en la eh, fiscalía. Creo que el papá de Evan iba por todos los que estuvieron antes con ella. Ahora les voy a hacer otra pregunta, ya me respondieron una pregunta, y ahí vamos a quedar. No se cayó sola, hay un culpable, va, aceptado. Oxy, ¿cómo ves lo de la cortina de humo por el agua? Este, ya no creo, ya no creo que sea cortina de humo por lo del agua, ya no he visto si hay más desapariciones de mujeres en Nuevo León, tendríamos que revisar eso, o si al caer el caso de Devani se desvió la atención y esa sería la cortina de humo, no lo sé, porque tampoco no sé en qué vaya a terminar lo del agua, si de verdad no hay agua y ya no les va a llegar agua, ese Estado va a reventar. Ese Estado va a reventar y el, el tal Samuel va a salir huyendo. Entonces no sé en qué vaya a terminar, porque aparece un apocalipsis. ¿eh? Si de verdad no hay agua para el Estado y el gobernador no va a hacer nada para solucionarlo, eso se puede... Eh, deslumbrar como un apocalipsis en el estado, Adri de Poe dice, la fiscalía es autónoma porque son los tres poderes, el ejecutivo, presidente, legislativo y judicial, fiscalías, Ah, muchas gracias Adri de Poe, exactamente, ahora ya entendí mejor, exactamente, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ya lo entiendo, sí. si tiene toda la razón Adri de Poe, gracias por, por quitarme la ignorancia, Tienes toda la razón, por eso es autónoma. Sí, pues sí, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo vi tantas veces en la escuela y, y no lo entendía. Lo, me lo hubieran puesto con <risa> con algún algún ejemplo. Pero tienes toda la razón, es por eso que es que es autónoma. Pues sí, va a estar cabrón, va a estar cabrón esto. <risa> Dice a Aldair Medina: Jaguar sí es culpable. Sale en el video donde ella sale en la finca. Ah, bueno, Aldair menciona que hay una persona que todos señalan como que es el Jaguar. Y este Jaguar que es el Gustavo Soto. Recordemos que hay dos Jaguares. En mi, en mi Patreon pueden ver al segundo Jaguar. Eh, no lo he presentado porque me metería en problemas pero en mi Patreon sí presenté al segundo jaguar. Entonces, digamos que es el primer jaguar, el jaguar Gustavo Soto, no jaguar el otro, y que aparece en, en, la, en las cámaras de la finca. Eh, es lo mismo, no nos consta. No nos consta que sea el jaguar y que sea Gustavo Soto. De hecho, hoy precisamente, hoy estaba viendo precisamente que el que aparecía ahí. ¿Era un tal Fernando? ¿O tenía un, tenía un apodo diferente? Porque ustedes no saben, y no se los he dicho. Pero, ustedes no saben y no se los he dicho. Pero, les voy a decir algo que, que dije en la transmisión. Según estos documentos que se filtraron, en las declaraciones de Ivonne, menciona, que quien corretea a Devani afuera de la finca, ¿recuerdan ese video donde están correteando a Devani, Devani lanza una patada y se trata de defender de un chico? Según la declaración, documento oficial, filtrado, se supone que es porque el chico quiere demandar a Devani. Ese chico que la está correteando, a la que Devani le lanza una patada, el chico la corretea porque la quiere demandar pensarán que es una reverenda, hay niños ahorita, hay niños viéndome, porque voy a decir, porque voy a decir una grosería, pensarán que estoy loco, pensarán que eso no tiene que ver, que eso no tiene cordura, que de dónde chingasa, que eso, que como que este güey que la anda correteando afuera de la finca la quiere demandar, esas fueron las declaraciones y eso está en la transmisión que se los hice a los de Patreon, ahí explico por qué el muchacho, este nombre, o Monzón, se llama, o tal, o el Fernando, ya no sé si es el Monzón, o es el Fernando, eh, la quiere demandar a Devani, y ahí les explico por qué, es una reverenda jalada, pues gente, hay cosas, hay cosas que, que uno dice, no puede ser, ¿A quién le echas la culpa? Salen cosas y cosas y cosas y son declaraciones de documentos oficiales. Dice no creo esas estupideces, por favor. Pues aunque no las creas, Odali, este, está asentado en la declaración de Ivón. En esos, este, en, en, en estos escritos que se filtraron. Y que por eso el papá de Devani está enojado. Ustedes creen, el muchacho quería demandar a Devani. Oslak, regálame un saludo, soy un seguidor tuyo, hueso de diamante. <risa> Miguel Ángel, un abrazo. Miguel Ángel Solano Hernández, un abracito. Gracias por estarme apoyando. <risa> dice, es documento de dominio público no filtrado, dice Rulo. Rulo, ¿dónde podemos descargar ese documento de dominio público? Al parecer, y lo que yo vi... Son tres hojas. ¿De dónde podemos eh, tener ese documento? Rulo 3535, que me está viendo en TikTok. ¿Dónde lo podemos descargar? Porque si es de dominio público, ahorita mismo lo podemos analizar. Dice Moisés Gómez: Yo creí que las demandas se hacen con la autoridad competente, no manoseando a una chica. Moisés, es, es lo mismo que, que platicamos en la transmisión, es lo mismo que platicamos. Eh, que Devani se estaba defendiendo y estaba corriendo de él porque él quería su nombre, porque la quería demandar. <risa> y pues bueno, toda, es que todavía falta una historia detrás, todavía falta un contexto grande por eso. La fiscalía debe de trabajar de la mano con los videntes, como lo hacen en el FBI de Estados Unidos. La fiscalía no le interesa entrar, llegar a la verdad. A la fiscalía le interesa cerrar archivos, terminar historias. Se supone que hacer justicia, pero no, en realidad es como ya el que sigue, el que sigue cerrar, caso cerrado, caso cerrado, caso cerrado. Es lo único que quiere hacer la fiscalía. No encontrar ni hacer justicia dice, y don Mario dijo que sus hermanos son abogados, dijo Linda Cabrera, eso sí no lo escuché, Linda Cabrera que sus hermanos de, de don Mario son abogados, no lo sé, ¿qué ha sabido de la familia Becerra? nada, absolutamente nada, sí quería contarles algo de la familia Becerra, eh, bueno, les voy a contar rápidamente, porque si no, no se los voy a contar en otro lado, eh, el día que hablé de la familia Becerra, recibí al menos tres mensajes, una llamada telefónica tres mensajes, de diferentes personas que viven en Nuevo León, fuera de transmisión, las tres personas me hablaban de lo mismo, de que a un familiar se había desaparecido ahí, en la misma carretera, de que en la carretera hay pueblos muy solitarios, en donde se esconde la mafia, que ya se sabe que la mafia es quien está ahí en la carretera deteniendo autos y haciendo todo esto con ellos, robándoles y secuestrándolos, y que es bien sabido, que es bien sabido, que todos saben que esa carretera es peligrosa y que ahí están los malos, y que ahí hacen sus cosas los malos, y que no se puede desaparecer una persona así porque sí, sino que ellos mismos desaparecen personas desde hace tiempo, que incluso los automóviles los andan trayendo por ahí. Entonces, es como, ya la gente sabe, la gente de los rumbos sabe que ahí hay maña, que ahí hay mafia, que ahí hay malos. Por eso la Fiscalía de Nuevo León no hace más, porque ya sabe, todos están coludidos, ya saben dónde operan, ya saben quiénes son ya saben que no pueden ir y empezar una guerra, porque son personas que tienen mismo nivel de armamento, porque son organizaciones, son, es crimen organizado. cuando ven que las autoridades se echen un round con el crimen organizado? Se echan un round cuando hay conflictos de crimen organizado contra crimen organizado, y según le entra la marina y el ejército y le entra apoyando, a un, según para ayudarlos a la ciudadanía para erradicar a esos grupos criminales, pero no en realidad están apoyando a uno de los grupos contra otro de los grupos, por eso sigue habiendo y por eso no se habla y no se dice, en todos los estados son eh, pues eh, lugares donde se distribuyen estas cosas, donde se piden rentas, donde se derecho de piso, donde hay secuestros, donde hay de, de diferentes cosas. ¿eh? Hay crímenes organizados en diferentes áreas y tienen el control, tienen el dominio y están inmiscuidos dentro de la policía. Dice Socket, pruebas, que si Socket dice que si hay pruebas de eso. Eh, pues la mayor prueba que te puedo dar, Socket, de que los grupos organizados, delictivos, estos malos, están coludidos con la policía, con el ejército, es eh, todos los años que tengo de vida viviendo en este país, si tú estás todavía chico, pues quizá todavía no veas cómo son la situación, cómo, cómo son las cosas, quizá todavía no te hayas enterado de, de todas la, las cosas en que el, el ejército, los gobernadores y todos están inmiscuidos con grupos eh, de los malos, Si todavía, hay, si todavía hay alguien aquí que cree que, que la policía pelea con los malos, la policía pelea con los jodidos. La policía pelea con los pobres. La policía pelea con los borrachos. La policía pelea con los raterillos, pero no contra organizaciones ya armadas y que mueven ciertas sustancias y que hacen cierto tipo de situaciones. No, gente, ¿no? Aquí la, se supone y nos hacen ver como que hay seguridad. Donde hay seguridad son en las zonas turísticas. Seguridad de que no haya situaciones graves. Porque de que hay venta de cosas de ese tipo, pero miren, ahí quien tiene los, los negocios de eso, se mueve como agua entre todos los turistas, lo digo porque yo he sido muchas veces turista en todos esos lugares, y pues he acompañado a turistas extranjeros que les ofrecen, a mí no me ofrecen porque soy prieto, a mí, me, a mí no me ofrecen porque dicen, ah, de estar vendiendo también, pero cuando voy con mis compañeros que he tenido varios amigos que, que he llevado a varios lugares que son extranjeros, a ellos sí los notan, y sí se les acercan, en todos los lugares se les acercan, y les, eh, les quieren vender de eso. ¿Ustedes creen que la policía no sabe eso? ¿Ustedes creen que no se han dado cuenta? Eso es un negocio multimillonario, multimillonario para todos los poderosos. Entonces, hay gente que todavía cree que aquí, que, que las policía, que la policía pelea con los malos, pelea con los jodidos, con los raterillos, pero no con, con quien manda, quien tiene poder. Pero bueno, ahí ya veremos qué sucede, ¿no? Dice MRX Monzón, ese, ese es el apodo que aparece en la declaración esta que se filtró, un tal Monzón, pero no recuerdo si es Monzón o es el tal Fernando, son uno de los dos, que quería de, eh, quería este, demandar a Devani, no sé cuál de los dos sea, pero por eso era la corretiza afuera de la finca. Dice Hugo Rodríguez, entonces la policía no nos cuida. Hugo Rodríguez, la policía sí nos cuida de los raterillos, de, de los pobres, de los jodidos, que para sacar para sus, para meterse sus cosas, roba, desvive, o hace secuestros express ahí sí que son individuales, que son, que son personas, tú le llamas y hay un pinche que se está aquí drogando acá afuera, viene la policía y se lo lleva, pero a ver, diles, este, aquí atrás de mi casa hay un, una, un laboratorio donde están haciendo metafetaminas y tienen un helicóptero y un tanque de guerra y como 100 cabrones con pinches cuernos de chivo y acas 47, ¿Tú crees que va a venir la policía? Pues no, pues no va a venir, solo va con, con el que trae el desarmador o el picayelos, con eso sí va la policía, a veces, a veces, no, no, no siempre, pero eh, no crean que la policía o, o la marina o así se va a enfrentar, así porque digas denuncias, aquí atrás ten, ten, ten, hay un terreno donde se hace todo eso, no, gente, estamos desamparados. Estamos desamparados. No tengan miedo a salir a la calle. Este... Sean seguros, hay que protegernos entre nosotros. También esos, esas organizaciones de los malos, esos grupos organizados de los malos, se van por cosas grandes. Entonces, si nosotros somos simples simples ciudadanos, pues tampoco debemos de tener miedo de ese grupo criminal. Esos grupos criminales van por, por personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, o van por grandes cantidades de sustancias, o van por vehículos muy costosos, etcétera. No andan eh, viendo que, ah, ya se subió al camión tal güey, lo voy a agarrar. Pues no, esos son los raterillos. Entonces la policía nos cuida de los raterillos pero el crimen organizado se dedica a cosas grandes, a cosas de poder, y entonces si nosotros no estamos en ese tipo de cosas, pues solamente nos tenemos que cuidar de los raterillos. Eh, Pelean con los que pueden, exactamente, pues sí, y es que aparte las leyes en la policía y todo eso, no, no, no, no, no es que es, un des... es una porquería todo, o sea, para qué nos vamos en el hilito de la policía si no les dan armas y si les dan armas no pueden disparar y si disparan les cobran las balas y si le dan a alguien ellos este son culpables y si matan a alguien van presos o sea no los protege la ley por eso los policías prefieren corromperse no como en Estados Unidos en Estados Unidos tienen eh, muy buena paga tienen muy buenas eh, prestaciones tienen un, un nivel y un respeto alto, grande, etcétera. Es una organización poderosa, pero aquí en México no, por eso se corrompen. Por eso prefieren estar del lado de los malos que, que cuidarnos. Están, son, se corrompen todos. Desde el más chiquito hasta el más grandote. Eh, lo único que dicen, pues bueno, a, a, a ordeñar, a drenar, a chupar, a exprimirle a la sociedad. La verdad, eh, eh, la verdad, la verdad, rata, la rata es de corbata. Eh, depende de que si estamos, de, pero sí, ya, ya andamos aquí, dice Lisset. dos rosas, monzón, monzón, monzón. <risa> dos rosas, monzón, monzón, monzón. Acá en mi casa anda un pobre chavo marihuano que andaba saltando a la colonia y era de bajos recursos. Y la policía se lo llevó sin piedad. Eso es lo que les digo, o sea, ahí sí ahí sí, hay que conocer el mundo, hay que conocer nuestra ciudad, hay que conocer nuestra sociedad, hay que aprender, hay que experimentar para que sepamos en qué mundo estamos, en qué civil, en qué sociedad nos estamos desenvolviendo y por qué suceden estas cosas como el caso de Devan y el caso de Yolanda y el por qué esto y lo otro y, y entenderán el por qué, tendrán una respuesta ya, no, yo ya tengo la respuesta del caso de Devani. nos la han dado todo el tiempo, ha sucedido todo el tiempo, la respuesta de Devani es la misma respuesta de miles de casos atrás, es la misma respuesta, solamente que seguimos pensando, seguimos creyendo, seguimos anhelando que de verdad en un momento se haga justicia, pero la respuesta ya se nos ha dado desde que nacimos en este país, lamentablemente así es, siempre en México vamos a tener siempre más malos dice Pawix pa Sebastián dice no mames güey, acá son peor dice Ricardo Baena ¿en dónde son peor? saludos Ox, ¿qué onda? ¿cómo estás? Eh, si alguien quiere hablarme y quiere opinar algo de lo que ya dije, pues adelante ya solamente los voy a estar escuchando creo que mi conversación ha terminado si fuera el, eh, el vengador de la justicia, les diría aquí tanta basura y porquería, pero no soy el vengador de la justicia, ni soy, ni soy el Nopal Times, ni soy... Eh, ¿Quién más puede... ¿Quién estaba ahí? Es que tienen nombres súper chafas. Son canales súper chafas que tienen ahora muchas vistas por el caso de Dani y que todos los días van por más, van por más y quieren sangrar más el caso. Yo también quisiera sangrar más el caso, pero yo tengo un límite y, y mi límite es no pasarme de lanza. Pero estos cabrones no tienen límite. De hecho, de hecho, de hecho, denme un segundo. De hecho, de hecho, dije, ¿por qué yo no? El charro político, el charro político... Les voy a ser súper sincero aquí a todos ustedes. Dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser asqueroso? ¿Por qué yo no puedo ser amarillista, sensacionalista? ¿Por qué no puedo sangrar más el caso? ¿Por, ¿Por qué no me puedo hinchar más de dinero con casos de estos? ¿Por qué no me lo permito? Y entonces, pues compré este libro. Lo acabo de comprar hace dos días. Psicología Oscura se llama y dice, una guía esencial de persuasión, manipulación, engaño, control mental, negociación, conducta humana, PNL, que no sé qué sea, y guerra psicológica. Es decir, para ser un pinche asqueroso puerco como estos cabrones que ya los tengo atravesados, ya los odio y los detesto. Me compré el libro y dije, quiero ser como ellos y lo empecé a leer y entendí por qué no soy como ellos. No puedo, simplemente no puedo, porque hay cosas que yo no puedo. Aquí voy a leer, les voy a leer un párrafo, un texto. Eh. Dice, les voy a leer algunos subtítulos. Eh, líderes maquiavélicos. Ocho rasgos característicos del poder maquiavélico, que es la falsedad. Eso se lo, solamente les voy a leer eso. Ocho rasgos característicos del poder maquiavélico, falsedad. Los líderes maquiavélicos se les conoce por ser falsos, actuarán como una persona con usted, pero serán otra a sus espaldas. Rara vez a una persona maquiavélica muestra su verdadera cara, ni muestra o expresa su yo verdadero a nadie ni siquiera las personas más cercanas la única persona que sabe cómo son de verdad son ellos mismos incluso entonces probablemente no tengan una comprensión profunda de su propia identidad es decir son falsos entonces ya para empezar ahí no yo mentir es lo que detesto quién sabe qué pinche problema tenga con mentir pero no puedo y ser falso no puedo son ocho cosas ser falso no puedo, eh, astucia, digamos que la astucia sí puedo ser, ¿no? astuto sí puedo ser, ahora el tercero es creen que el fin justifica los medios y es ahí donde yo tampoco puedo, un líder maquiavélico cree que si el resultado es conveniente, no hay nada demasiado inaceptable para alcanzar ese resultado, es decir, si mi resultado es ganar mucho dinero no importa que yo mienta y, hago video, y haga videos de Devani, mintiendo y diciendo cosas como lo hace el justiciero de la verdad, el Opal Times, y charros no sé qué, y ese tipo de cosas. No puedo hacerlo, porque dice, el fin justifica los medios, y no puedo, no puedo, no podría. Ya van dos cosas que no podía, de, de, de tres. Al narcisismo. Narcisismo. Prácticamente todo maquiavélico es un narcisista. Su narcisismo es probablemente la razón por la que pueden desvincularse de cosas como la empatía. Es decir, un narcisista puede desvincularse de la empatía. Significa que si yo veo que alguien está matando un perrito que yo no sienta nada, no, en mi vida va a suceder eso en mí, eso horrible, o sea, un cabrón de estos narcisistas puede ver que alguien está torturando a un animalito y no sentir feo, imposible, ya con esto se acabó, imposible, no, no puedo no sentir empatía, pero hay gente que sí es así y hemos visto a mucha gente que hace daño a los animalitos, que es cruel, no puedo no sentir empatía, no, estoy perdido, el libro en sus primeras, en sus primeros páginas, me enseñó por qué yo no puedo ser como esta bola de asquerosos, dice, la razón por la que pueden desvincularse de cosas como la empatía y, lo, y la compasión, ya que lo más probable es que nunca la hayan experimentado. En primer lugar, los líderes maquiavélicos como los narcisistas son exageradamente prepotentes, aunque se suelen retratar a menudo como nobles y humildes. Al final del día, este es un ejemplo de su comportamiento hipócrita, ya con eso me destruyó, yo no puedo ser no empático, no puedo ver a alguien en la calle y que esté sufriendo, que tenga frío, que tenga hambre, que necesite trabajo, no puedo no sentirme mal, no puedo no sentir la necesidad de ayudar. Yo, yo soy scout, se los he dicho muchas veces, ahí están mis promesas y mis promesas cada una es Prometer el servicio a la comunidad, el, el bien a los demás. Tengo una promesa y tengo leyes de los Scouts que tengan que ver con Dios, la sociedad y mi familia. Y este libro me dice que para poder obtener todo eso, necesito ser no empático, ni, ni tener compasión. Olvídalo, son ocho, ocho puntos, de, de, de cuatro, tres no puedo... Ya con eso podrán ustedes ver que, que simplemente no puedo porque es mi naturaleza. No puedo no sentir dolor por un animalito que lastimen, por una persona que está necesitada. No puedo no hacer. Eso ya lo traigo. Entonces, por eso, el libro no se llama Guía para ser como Kiko. Pues yo creo que, yo creo que alguien como Kiko lo, lo, lo estudió. Si alguien quiere ganar dinero en abundancia en abundancia este libro yo creo que sí le sirve por eso el, el crimen organizado por eso los políticos por eso los poderosos por eso tienen porque estos cabrones no tienen sentimientos no tienen compasión solamente están buscando el dinero pero qué pasa cuando encuentras el dinero y este ya es otro tema ¿Qué pasa cuando encuentras el dinero? Lo tienes todo, pero no tienes el cariño, el sentimiento, la compasión, la empatía, no la tienes. Y eres entonces un pinche desalmado, lleno de dinero. Y eso te da depresión. Entonces, a lo mismo vamos. Si tienes dinero, te puede dar depresión. Si no tienes dinero, te puede dar depresión. Por eso les digo, por eso les digo que hay que conocer el mundo en donde estamos, el país en el que estamos, la sociedad en la que estamos, cómo nos desarrollamos, nos desenvolvemos, cómo autorrespondernos con estas situaciones como las de Devani, con las de las mujeres perdidas. Es mucho, es mucho pensar, filosofía, sentimientos, verdades, mentiras, no hay una, en el caso de Devani no hay una sola respuesta, son todas las respuestas las que necesitamos, en el caso de Yolanda me parece aún más claro que no es una respuesta, son miles de respuestas que necesitamos, y esto es como tener que volver a crear al ser humano, Está muy cabrón. Está muy cabrón en la sociedad en la que vivimos y cómo vivimos y todo eso. Dice Samael, entonces tú eres pinche millonario. Dice Samael. No, Samael, porque tengo empatía, porque tengo compasión, porque no me gusta la falsedad. Es lo que te estoy tratando de decir. Si no yo hubiera sido millonario, yo creo que sí. Fácil. Porque sin compasión, sin empatía, pues se puede empezar un, un, un grupo de, de tratanta de blancas, de falsificación de tarjetas de crédito, de se express, o sea, ganar dinero es fácil, ganarlo de buena forma, no, la depresión la depresión es por otra cosa, mi hermano. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, hermano, acá okay, Eduardo, de Uruguay, ¿cómo estás? ¿Otra vez? Eduardo, desde Uruguay. Sí, ¿cómo estás? Saludos, ¿Cómo mi bien? hermano, muy bien, muchas gracias, un saludote hasta Uruguay, cuéntanos. Eh, te llamo hermano porque veo que nadie quiere llamar, te están dejando solo, están, están todos dormidos, no sé qué les pasa. Es que, parece, es que a veces, como cuando sienten que les hablo así como fuerte, sienten como regaño y por eso no quieren hablar. No, no vos, tenés, vos tenés tu carácter, está, está perfecto, cada, cada uno puede opinar lo que quiere, vos también, porque es tu canal. Este, en ese libro que, que diste recién, describiste una persona, así como con... De los cinco puntos que diste, la describiste con cuatro fácilmente. Una persona que todos sabemos. Sí, <risa> Pero no, no viene al no caso. Iba, te iba a decir este que que aparentemente la Fiscalía de Nuevo León es autónoma por, por los tres poderes que dicen que tiene, sí. como cualquier gobierno de cualquier país del mundo, uh -huh. pero aparentemente estarían cubriendo a alguien que tiene que ver con el gobernador, así que si el gobernador tiene ese poder sobre la Fiscalía, ahí se rebate todo, como que... Eh, no, te met, no te puedes meter conmigo porque soy autónomo, pero si te tengo que ayudar, te voy a ayudar. Entonces eh, hay algo muy raro ahí, turbio, que, que incluso... Eh, escuchando a otro youtuber, que es el abogado eh, Fernando Rosales, creo que es. Ah, ok, sí, sí. Muchos, que, no, muchos sí, lo escuchan. Muy, ¿sí? muy buena persona y habla muy bien. Dice que, que incluso, aunque todo está mal, ¿no? La fiscalía está mal, encubren, uh -huh. mienten, ponen pruebas falsas, liberan pruebas y todo eso, que él, eh, en el momento que él diga algo que no tiene que decir ahí, van a ir contra él y... Y hasta, hasta el, después de acabar de prisión por, por, por revelar datos que ellos pueden revelar porque son como odiosos. Entonces está complicado para el pobre claro. Mario, ¿verdad? No, no uh -huh. tiene otra cosa que apoyarlo de cada uno en su lugar y, y comentando y, y hablando y, y, y dándole opinión y ¿eh? tal. Exacto. Que y tener confianza de que a lo mejor se pudiera hacer justicia, que es lo que esperamos. Pero, pues, a ver, esto, esto no esto pinta como todos los demás casos. Eso, eso desanima un poco. Sí, sí, sí, como yo te decía, que eh, a veces se, hace, se, se hizo tan viral por, por los videos que he hecho. Porque, por ejemplo, de, de, de Yolanda no hay videos de, de, de la familia, de la otra familia que desapareció no hay videos pero si hubiesen habido videos, tal vez serían también tan virales como el caso de Ebene, ¿no? Pero tras esos videos... Eh, te dejan como impotente y, y te hace más empático, como decís vos, que la gente que llega de lejos, eh, llega de lejos por, por esas cosas. Yo, yo eh, esos canales que vos decís, este, el, el defensor de la verdad, el chorro político, eh, Mariana Lavandilla, o sea, todo lo mismo, yo los lo miro y miro los, los titulares y yo no puedo creer que hayan seres humanos que pongan esas cosas. Sí, exactamente. No sé, en cualquier momento ponen que se la, se la llevaron a los extraterrestres y. Y manejaba la nave en Jaguar y, y chocaron contra el avión que venía de Estados Unidos, no sé. <risa> Oye, sí, claro, sí bien, bien, que sabes, bien que sabes de esos canales superamarillistas, amarillistas, ¿verdad? Es que en realidad yo, yo creo que mucha gente lo, lo miramos para, porque no podemos creer, es como que te digan, vos sabes que están haciendo un, un, una fiesta en la puerta de tu casa y aunque vos no escuches la música, te tenés que asomar porque no lo puedes creer que te digan una cosa así. Pero la verdad que da, da lástima, el, el señor Gorila le dijo boca chueca y lo amenazó y un montón de cosas, es, una, es todo como un circo, es la verdad. Sí, sí, sí, sí me enteré de eso, de que de que le dijo esas cosas en su Instagram, me parece. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se, está, se está poniendo castaño oscuro, así que yo qué sé también el grande responsable de todo eso son la, la fiscalía esa, porque si ellos hubiesen hecho las cosas desde el principio bien no estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando de platillos voladores y todo eso exactamente, estaríamos hablando de otra cosa si la fiscalía quisiera, hubiera hecho bien su trabajo desde el principio pero pues no lamentablemente, lamentablemente hermano te mando un abrazo grande de Uruguay y seguí así que, que cada vez que tenés un en vivo te estamos mirando, gracias ah. hermano un saludote gracias así, abrazo gracias a Luciana Murillo por esos 20 dólares, Luciana, ya me iba a ir, dije, ya estuvo, ya nos vamos, ya dije todo lo que tenía que decir, eh, queda claro, platicamos un poco incluso de, eh, de inteligencia emocional, pon tu WhatsApp, box, la que le voy a poner nada más porque, porque me dieron un super chat, por ese super chat me voy a quedar un ratito, un, cinco minutos más. Por ese super chat, denme oportunidad, me voy a tomar mis, mis medicinas y regreso porque se me está pasando el tiempo. Ah, y precisamente me toca la de la ira. Y la de la ansiedad, para que no me den ataques de ansiedad, y para que no me dan, den ataques de ira. Tengo que hacer un preparado aquí con las gotas, ya. listo, <coughs> Listo. Ya me tomé mi medicina Vamos a contestar esta llamada Hola, buenas noches Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, ¿quién habla? Eh, aquí Colombia ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, por aquí Saludándote un poco Gracias, mi hermano, cuéntame Bien, pues mira, yo Estoy analizando y yo digo que Verdaderamente yo, así como veo las cosas, pensaría que eh, en el caso de y no, no esté muerta, yo digo que ella tiene que estar viva, porque según pues todo ese, ese peritaje que han arrojado, todas estas situaciones a mí me arroja de que de que ella tiene que estar viva en estos momentos yo verdaderamente no, no creería que que ella tenía un deceso pues como tal eh, de esa magnitud ¿no? Claro. Eh, ¿Tú, piensas además, que, pues, ¿tú piensas que ella debería estar viva? o sea que está viva y que todo esto es un engaño yo verdaderamente sí creo, yo creo que eh, hay manera de de sacar esa información en la red oscura tratar de pagar información para tener un poco más de conocimiento que ha pasado en esos temas verdaderamente lo de estas páginas de los vengadores y estos, estas personas que trabajan en las plataformas a nivel informático eh, para mí son personas que no, no cacho eh, bien su forma de actuar, porque un trabajador informático no cometería el error que ellos están cometiendo en estos momentos. Eh, además, la información que ellos están sacando, pues no, no vendría a ser aquí o nada. o sea, no, no le veo nada extraño a algo que, que se puede organizar con lo que ya ustedes han publicado, o sea, no le veo nada de raro eh, de pronto raro sí si de pronto debería eh, sacar información que fuera vital no pero cosas que ya, ya son de escarnio público pero realmente no no no tiene nada de, de extraño no entonces para mí ella sigue viva y lo que están tratando de evitar es, es eso no okay. pero pues hasta yo digo que le falta mucho todavía, le falta mucha investigación todavía y, y lastimosamente no se están apoyando eh, a nivel informático bien, o sea, hay muchos hay errores, muchas falencias y lo único que yo estoy viendo en esto es que pues los medios de comunicación, cualquier página en internet, pues su trabajo es informar y vivir de la información, ¿no? que lastimosamente pues que hay temas que son dolorosos pero pues eh, de eso se trata la red ¿no? de sacar la información de, de la información aunque pues hay otras personas que supuestamente dicen ayudar a estos temas ¿no? pero pues yo lo que veo que no es ayuda sino que es más como apasionamiento por el dolor ajeno entonces como que ellos disfrutan sus labores de investigador. Emma, yo he analizado algunos videos supuestamente de los vengadores y se tapa la cara y todo. Algunos movimientos se me hacen a alguien parecido a un youtuber que, que es público y yo digo que tiene que estar en, alrededor de todo esto porque la forma como gesticula, ...como tiene su lengua corporal, se me hace alguien muy parecido que no voy a, a nombrar su nombre, pero... Tiene algo yo creo que ver en eso. Entonces, tienen que detallar mucho eso. El lenguaje corporal de los videos de las personas, porque así puede la persona tener su rostro tapado, pues eh, la manera de mover su cabeza, todo eso da mucha información. Entonces, es eso más que todo lo que lo que te quería comentar. Ok, mi hermano. Muy bien, pues te agradezco sí. tu bueno. opinión y que nos hayas hablado desde Colombia. Bueno, bueno, ahí que, que ojalá siga con su tratamiento juicioso. Gracias, claro que sí. Bueno, güey, pues, chao. Sal saludos, bye. Bueno, ahí tenemos la opinión de nuestro amigo colombiano y 500 pesotes de blooper historia baja. Eh, mi hermano. Es la primera vez que escribes, ¿verdad? Dice, sería bueno contactarte para hablar de geoglifos del desierto en Baja California, tipo líneas de Nazca. Saludos, amigo. ¿Qué crees que me encanta esa, eh, ese tema? Yo por mucho tiempo estuve buscando eh, pinturas rupestres, eh, petrograbados también, en el centro de México... Eh, he estado tanto, me emociona tanto eh, ese tipo de descubrimientos. Y sé que en Baja California hay muchas pinturas rupestres y petrograbados también que me encantarían conocer. Estaba pensando en mis últimos viajes que realicé buscando pinturas rupestres y, es, y este, estos temas. Eh, en Hidalgo hay muchos, hay cientos de lugares con pinturas rupestres y petrograbados que me emocionaría acudir. Tengo un libro también que es sobre pinturas rupestres y yo estoy pensando escribir un libro precisamente sobre este tema por todas las fotografías que ya tengo, todos los escritos que fui a realizar en estos lugares. Eh, yo me informaba con la gente donde había sitios de ese estilo y casi los, los habitantes de ahí me comentaban, me llevaban a cuevas, me llevaban a ...a lugares donde estaban todos estos dibujos, y que no todos han, son estudiados por, lo, lo, por el INA, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia en México, y entonces es una labor que hacía individualmente, una labor que me encantaba realizar, y que lamentablemente no a todos les gustaba, no, no a todos les emocionaba las pinturas rupestres y petrograbados, pero para mí es un lenguaje milenario, es poder comunicarme con mis antepasados... O con los antepasados de cada región. Entonces, para mí es una maravilla. En las pinturas rupestres, petrograbados, tengo muchos, muchos eh, datos de eso y fotografías en mis discos duros de que me aventé tres años haciendo estos viajes. Eh, los realicé aquí en México y en, en Panamá. En estos dos lugares busqué los petrograbados. Pues muy bien mi hermano, te agradezco mucho, si puedes estar más en, en estas transmisiones, seguramente en una de estas, si quieres te invito, yo veo que a lo mejor tú descubres pinturas rupestres y entonces eh, si quieres un día hablamos de esto y podemos presentar algunas fotografías de las que tengas y me encantaría tener un tema de estos, ¿eh? porque me hace falta, me hace mucha falta eso, que es algo que me encanta. ¿y Dice, ¿puedo hacerte una llamada en este momento? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de otro tema y me gustaría mejor que me mandaras un WhatsApp. Mira, mándame un WhatsApp, nos ponemos de acuerdo, ahí va a aparecer mi teléfono en pantalla y armamos un, una transmisión solamente de petrograbados y pinturas rupestres y listo. Pero por el momento no, porque estamos hablando de otro tema y la gente pues a veces está por precisamente el tema que estamos hablando, para no... Eh, Ahí mezclar cosas. <risa> Dice Bri Power. Eh, espero que lo apuntes, mi hermano. Gracias, un saludote y gracias por el super chat, mi hermano. Mil, mil gracias. Uy, uy, uy, ya colgué. Vuélveme a hablar, vuélvame a hablar. Eh, vuélvame a hablar, por favor. Se me cortó la llamada. Dice Bri Power. Melissa está en transmisión en vivo con el cubo en el formato que lo hacía con Oxlack. La traición, amigo. Pues qué feo, qué feo, qué triste, me siento triste, me siento traicionado. Pues qué te digo, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Yo la quiero. Eh, también el cubo es mi amigo. Me cae bien. Obviamente me cae bien Melissa. Pero estoy triste. Estoy triste. Y no es no es sacar un clavo con otro clavo, ¿eh? Porque tengo varias amigas, siempre lo he dicho pero no quiero hacer eso, ¿no? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Aquí habla Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Cuéntame, ¿de dónde nos hablas? De aquí del Estado de México. Ah, perfecto, Ángel, pues cuéntame, aquí estamos. Te quiero mucho, cuídate, bebé. Ah, gracias, mi hermano. <risa> bueno, mira, no está Melisa pero está aquí nuestro amigo Ángel del Estado de México que al menos me dice, te quiero mucho, cuídate bebé, bueno, gracias, gracias, que regrese la rajada peludona, Uslag. al rato regresa, eh, ¿por qué le dicen? Eh, ¿Dónde estás Lenny Lascano? ¿Cómo estás? Bienvenida, me da mucho, mucho gusto verte aquí en la transmisión, un abrazote Lenny. Hola Oxlack, ya llegué del trabajo, ¿qué dijo hoy Don Mario? Ay, ya no... Les dije que la clase era una hora, ya estás llegando al final de la clase, pídele las notas a tus compañeros. No te voy a dar clase extra solamente porque hayas llegado tarde. Ya te dije que debes de hablar ahí con el orientador, que, que vean tus horarios o que entres a otra hora a clase porque no voy a estar repitiendo las clases. Puedes ver la repetición en mi Patreon. Hola, hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola hola hola Hola Sandra cómo estás Hola Hola bienvenida Hola oh, buenas noches buenas noches Ya en el final una, hola, una pregunta una pregunta antes de ¿Sí? que nos deleite sí. con su voz nos deleite ah. con su con sus palabras antes de que nos deleite por un rato quiero preguntar es súper es tarde en Argentina y nos está viendo siempre. ¿Por qué? ¿Trabaja tarde o ya está en casa y despierta tarde? No, lo que pasa es que yo me manejo sola con mi trabajo. Ok. ¿Desde casa? Eh, a veces lo hago desde casa, a veces atiendo pacientes domiciliarios. Ah, súper, eh, súper. Yo, yo me manejo de, muy diferente. Es decir, tengo mi, mi empresa privada, entonces yo me manejo de una forma muy distinta. Por eso no hay problema de que se desvele, porque ya son las 2 de la no. mañana, ¿no? <risa> no, porque aparte yo trabajo durante el día, duermo a la tarde, yo me manejo de una manera muy diferente, ¿viste? Y hay veces que cuando puedo te veo y hay veces que no, hay veces que podemos charlar y hay veces que no, hay veces que literalmente necesito dormir, hay veces que hago 24 horas seguidas, entonces... <risa> Okay. como te pasaba vos antes con tus otros programas, ¿viste? Entonces, bueno, ahora trato de, de escucharte porque para mí escucharte es como, sí, es como una terapia. Okay. De, de tanta tensión que a veces tengo durante el día, eh, digo, lo voy a escuchar a este chico porque me hace bien. Yo te dije una vez que me transmitís mucha paz. Sí. Incluso a mis hijos, mis hijos te adoran. Ah, eh, mi, nene que, mi nene que es autista dice, mamá, qué buen chico que es sos, <risa> y vos sabes que <risa> lo, él se llama Ángel y tiene 22 años, y él tiene eh, algo muy parecido a, a lo tuyo, lo, lo diferente que con él en él es un síndrome. Eh, okay. Entonces él también, lo que sí se parece, que es, es sufre de ansiedad, eh, a veces le cuesta controlar esa ansiedad y también eh, justamente ahora está probando una medicación y vamos a ver cómo, cómo anda con esa medicación. Pero lo importante eh, en personas que sufren de ansiedad, desde mi, desde mi labor de enfermera, te lo digo, y que también trabajé con pacientes eh, psiquiátricos, eh, es que está, es eh, que tienes que estar siempre haciendo algo. Siempre tenés que estar activo eh, y alejarte de lo, de lo negativo. Siempre posicionate en lo que vos haces, que sos excelente en eso. Eh, y como escritor te va a ir bárbaro porque sos un muchacho muy inteligente así que, y sos un gran investigador. Sos una de las pocas personas en las que confío, mira, para que yo te diga eso, es mucho. No, muchas gracias. Yo no confío en nadie, pero sos una persona confiable, que eso ya es muchísimo. Y más en este medio, en el medio que vos te moves, ser confiable es... Ya, ya te ganaste una medalla ahí. Okay. Pero bueno, dejemos de flores. <risa> te voy, al, voy al hueso, como decimos acá en Argentina. Bueno, vamos al hueso. Mira, Dale, vi la transmisión para que no, no se haga largo y, y vas a dormir temprano. Eh, vi, vi la transmisión eh, sobre el papá de, de esta pobre chica de Banino Y me pareció muy conmovedor de vuelta, te vuelvo a decir, es muy conmovedor. Es ver a una es como, yo lo veo como una, como, viste como cuando un animal lo acorralas y lo pican de todos lados. Ok, sí. <risa> ¿Y el animal que hace? Trata de defenderse. Sí. Porque no tiene otra. Bueno, y ese hombre está así. De donde lo veas, está solo. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Eduardo hace un ratito de Uruguay, de nuestro querido país hermano Uruguay, que le mando un saludo también a todos los uruguayos, eh, que tiene mucha razón Eduardo. Él, él decía, lo único que falta es que digan que y se fueron a una nave espacial y, no sé... <risa> una cosa, claro, porque es una obviedad que la chica no se cayó, no se va a caer, se va a tropezar, va a tomarse el tiempo de sacarse los zapatos, tirarlo a otro lado y caerse sola. Acá en Argentina, como yo te dije, eh, viendo el caso y hablando con forenses, personas eh, idóneas en, el, en, en, en esa materia, eh, me dicen: ninguna persona se cae de cuatro metros y no se lesiona más que la cabeza. Y no queda en una posición vertical. Si vos haces la prueba, te caes, te caes, mínimo te quedas de rodillas. O te o tenés lesiones en la rodilla o en los antebrazos. Sí. ¿Entendés? Mi amor, no es porfiar las cosas, es que es la realidad. Acá se han hecho muchas, millones de autopsias como en muchos países. Y vos fíjate que acá, por lo menos, no sé cómo será en México, pero acá en Argentina se hace la reconstrucción okay. del hecho. Okay. Y yo no he, visto, no he visto que hicieran la reconstrucción del hecho, porque la reconstrucción, acá por ejemplo, si no, obviamente no está la persona, se va a hacer con un muñeco. Se prueba la caída, cómo cae, de qué manera cae, y ahí se ven muchas cosas, más allá de, lo, de, la, de las palabras. Sí, Esas de, es, es parte de la investigación entonces como dijo Eduardo que estoy también muy de acuerdo con él desde la fiscalía de entrada no se actuó bien es decir, de entrada todo fue oscuro todo fue oscuro o gris y al padre se le dijeron algunas cosas y no todo es como que a él también se le negó mucha información y él está enojado y tiene razón vos ponete en el lugar yo sé que es difícil pero no sé si sos papá, no sos papá todavía o sí no, no, no bueno, vos bueno. imagínate como papá, aunque no no te puedas poner en su lugar porque es imposible. Él, Yo soy mamá y te puedo decir que perder un hijo es lo más doloroso que puede haber en el mundo. No hay nada peor que perder un hijo. Okay. Es terrible. No, no, no se puede uno poner en la piel de esa persona. Y si vos lo observas, de las palabras de las que no tenés que dudar nunca son de las palabras de él, porque él es el que está sufriendo. Él es la otra víctima, es decir, Devani fue la víctima, y después el papá y su familia son la víctima. Sí, claro. Son todos víctimas, porque ellos están, ellos que quieren, qué es lo que están reclamando, que, que se haga justicia. Lógico que va a desconfiar de todo el mundo, yo también lo haría, yo desconfiaría de todos, porque en ese momento vos no podés confiar en nadie, y si ya te fallaron, vas a seguir desconfiando. Porque si desde las autoridades, que son los que tienen que velar por vos, tienen que investigar, tienen que darte el dato, como vos dijiste, ¿por qué no le, por qué no le pusieron algo al teléfono para, para saber eh, algún, identificación, algún identificador de llamada, para saber de dónde viene esa llamada, si realmente lo están amenazando? Pero eso tiene que partir de la fiscalía o de la policía, eh, eso no es algo que él tenga que, que hacer, Eso es obvio, él está reclamando vos fíjate que solo que está. yo digo, las, hay muchas organizaciones muchas ONG, no sé si hay ahí en México uh -huh. de, eh, de víctimas ¿por qué no lo acompañan? ¿por qué no están con él? ¿por qué no ponen una bandera detrás de él? ¿por qué no, no van con él a, a, a, a, cada, a cada entrevista? ¿por qué está tan solo? yo no sé qué abogado tiene o quién lo aconseja a él para, para salir a hablar solo pero es como si lo quisieran dejar como una persona que está desquiciada y que no sabe lo que dice y como vos dijiste y el caso se desvanezca se vaya por ese lado acá en Argentina hubo un caso donde una chica también parecía entre comillas un suicidio y no fue un suicidio y que inventaron después que la chica tenía en la ropa una nota que había escrito claro y el momento de la autopsia que no vieron la nota era una cosa que se había puesto después entonces ahora la chica le están, le, le están buscando y por eso él se siente atacado por eso te digo, él se siente como, una, como un animal eh, herido, atacado. ¿Por qué? Porque van a la casa y buscan pertenencias de la chica con el dolor que eso te causa, revolver una y otra vez. Es una revictimización de la víctima. Eso es lo que están haciendo. Entonces van a la casa y él se siente eh, agredido. ¿Sí? Ponete, por eso te digo, es, es difícil, pero ponete cinco segundos en la piel de esa persona. Que día y noche es, eh, hablen mal de tu hija, que la traten como una cualquiera, que inventen situaciones de la chica, que digan que el otro no fue. ¿Por qué no se citaron a esas personas? ¿Por qué no se investiga más? ¿Por qué está tan solo? ¿Por qué los medios de comunicación le sacan información al pobre hombre y después, como vos dijiste, esos canales, esos youtubers que no tienen... Mira, ojalá que nunca les pase que toquen madera, que nunca les pase perder un hijo, un ser querido, porque eh, Dios existe. Yo sé que vos sos creciente, igual que yo, igual que mucha gente, mucha de tu audiencia, y las cosas se pagan, se pagan porque vos no podés hacer tanto daño y usar el caso de una pobre víctima y victimizarla todo el tiempo e inventar cosas atroces de una pobre chica que está desvanecida, como vos decís, y no se puede defender. Esa gente va a tener, eh, moralmente, eh, va a ser condenada. Si bien la justicia existe, existe eh, de muchas maneras, y Dios actúa de maneras misteriosas. Y vas a ver que tarde o temprano esa gente va a tener que rendir cuenta por lo que está haciendo, por lo que está diciendo. Y lo veo perfecto que el papá denuncia a esa gente que está hablando mal de su hija porque no tienen derecho. No tienen derecho a tocar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son sagrados. Y ellos no los tienen que tocar y hablar así. Si quieren hacer negocio, hay tantas cosas para hacer plata, no por eso tenés que denigrar a una persona que no está. Sí. ¿Mm? Bueno, te mando un abrazote, no te quito más tiempo porque tenés que dormir, mi amor. No, muchas ¿Mm? gracias. Sí. Gracias por la llamada. Gracias, gracias a usted. Un saludo gracias hasta a usted Argentina. Usted. Gracias, gracias. Eh, dice O'Dalí La Rosa, sí, total, yo lo noté muy cansado, ese señor en cualquier momento puede colapsar, yo también lo noto, de hecho, eh, eh, eh, le he dicho a, a mi novia, le he dicho en algunas ocasiones, hace, yo creo que, un mes aproximadamente, cuando estaba el caso de Devani más fuerte, le dije, me siento... Este, estresado con el caso de Devani, me, me estresa el caso de Devani, y se lo dije como tres o cuatro, cuatro veces que este caso me tenía muy tenso, me tenía muy estresado, y eso que yo solamente veo y, y comparto, pero el papá ha tenido una, ha tenido todo este, eh, esta bola de información, todo el tiempo, todos los días, sin descanso, sin descanso, el papá ha sido muy fuerte y esperemos que esté igual de fuerte porque con tantas cosas puede colapsar en cualquier momento, ¿eh? se puede enfermar, puede que su cuerpo, su mente, su estabilidad ya no, ya no esté tan fuerte, tan resistente y termine por, por colapsar. Entonces, si es sorprendente cómo el papá de Bani se ha mantenido firme, eh, no, no entiendo qué es perder un hijo, pero no, precisamente por eso no tengo hijos, porque me dolerían muchísimo. Siento que que un hijo no representaría muchísimo para mí y no podría con un con una responsabilidad tan grande y que pues el amor también sería inmenso y prefiero no, no tener ningún problema, no, no estarme preocupando como yo lo hacía con mi mamá de, de no llegar a dormir o de salir con los amigos y de hacer tonterías, entonces es, es muy pesado lo que está viviendo el señor Mario, se ha mantenido por dos meses de la misma forma, y deseamos que, que tenga mucha energía, ojalá de alguna forma quien esté cerca le, le dé energía positiva, lo anime, le ayude, que se sienta con, con compañía, con fuerza para seguir luchando y el amor lo puede todo y seguramente, estoy seguro que, que precisamente es eso, que el amor que le tiene a Devani lo hace estar de pie. Es solo eso, puro amor con el, con el que ese señor se está sosteniendo, es puro amor. Así que, pues, mucho respeto para él, mucho respeto para él. Y nada más. Es hora de que nos vayamos ahora sí a dormir, gente. Muchas gracias por estar en la transmisión. Eh, mañana estaremos de nuevo aquí. Mañana es viernes, si Dios lo permite. Estaremos todos juntos nuevamente para platicar de algo voy a ver si tenemos algún invitado, alguna invitada, o si hablamos de un tema en específico, o si surge algo nuevo, pues hablaremos de ese tema, porque creo que podemos hablar de la muchacha, de la señora que habla el idioma extraterrestre, yo mañana voy a tratar de subir un video sobre ella, pero tal vez podemos platicar en la noche sobre ella, porque se está haciendo muy viral en México, y creo que todos ustedes tienen dudas sobre ella, igual que yo, Así que a lo mejor mañana podemos hablar de esta mujer que habla extraterrestre. Los quiero mucho a todos, descansen, que Dios los bendiga, gracias por todo, todo, gracias a toda la gente que son mis patrones en Patreon, gracias a toda la gente de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Instagram, de TikTok, los quiero mucho y me encanta estar todas las noches aquí con ustedes, conversando, platicando, debatiendo, diciendo un sinfín de cosas, me hace mucho bien, gracias a todos ustedes, espero que, que le sea bien también mi compañía, hasta mañana, descanse.